Hola amigos de Noticias al Día, bienvenidos una vez más a su canal, como siempre es un gusto poder saludarlos, no se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, también que compartan este canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales para que sean más los que hagan parte del cambio, recuerden que aquí lo que rumoran como un chisme siempre se los contamos como primicia, así que empecemos con nuestras noticias. De manera clara, la justicia rechazó los reclamos de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello contra estas sanciones de la Unión Europea. Es inminente por el Tribunal del Bloque Continental que desestimó los recursos presentados por la vicepresidenta del gobierno dictatorial de Nicolás y por el ex jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país. Fue precisamente el Tribunal del Bloque Continental que desestimó este miércoles el recurso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, contra las sanciones que le impuso la Unión Europea en 2018, al considerar que eso acabó la democracia y el Estado de Derecho de ese país. Con sede en Luxemburgo, el Tribunal desestimó también los recursos interpuestos por otras ocho personas próximas a la represión de Nicolás incluyó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Aunque por otra parte si aceptó el recurso del secretario general del Consejo Nacional Electoral, Xavier Antonio Moreno Reyes, al considerar que la decisión de la Unión Europea de incluirlo en la lista de sancionados no estuvo suficientemente fundada, según el cuestionamiento de Elsie Rodríguez, donde alegó ante el Tribunal del Consejo de la Unión Europea que hoy incurrió en unos errores de manifiestos de apreciación a la hora de examinar las funciones que desempeñó como vicepresidenta de Venezuela. También, según ella, le faltan indicios precisos y concordantes a la hora de sancionarla. Argumentó también que la Unión Europea vulneró el derecho de propiedad. La prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de los bienes y activos que tenga la Unión Europea incluyen sanciones impuestas contra 12 personas próximas a Nicolás. Por su parte, Diosdado Cabello argumentó que el Consejo de la Unión Europea incumplió su obligación de motivar las sanciones que violó el principio de buena administración y vulneró sus derechos de defensa en concreto a una tutela judicial efectiva y su derecho a la libertad de expresión de todas maneras el tribunal tras proceder a un examen pormenorizado de la situación específica de los recurrentes decidió desestimar sus recursos también desestimó sus recursos a otras siete personas las cuales son y Lucena Ramírez Presidenta del Consejo Nacional Electoral Antonio José Benavides Torres Jefe de Gobierno del Distrito Capital Michael José Moreno Pérez Presidente del Tribunal Supremo Y Tarek William Saab Alap Fiscal General Aparte de ellos en otra lista Está Sandra Aulitas Rusa Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Katherine Nayarit Harrington Padrón Vicefiscal General Y Socorro Elizabeth Hernández Miembro del Consejo Nacional Electoral sin embargo, los jueces sí aceptaron el de Moreno Reyes al considerar que el Congreso de la Unión Europea no ha podido probar que fuera él quien aprobara las leyes del Consejo Nacional Electoral. Y según la aprobación de la Unión Europea, habían menoscabado la democracia en ese país y en particular de contribuir a la institución de la Asamblea Constituyente de 2017 que los países europeos consideraron ilegítima. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral no tienen otro fin que el de controlar su fidelidad a las conclusiones adoptadas por los miembros de dicha institución y respeto de las exigencias jurídicas formales en el momento de su adopción. Así dijo el tribunal. El secretario general no participa en la elaboración de las posiciones del Consejo Nacional Electoral ni tiene una influencia alguna sobre el contenido de las decisiones de este. Continuaron los jueces de la Corte con sede en Luxemburgo. De esa manera, Moreno Reyes no puede ser considerado responsable de las decisiones del Consejo Nacional Electoral que, según el Consejo, menoscabaron la democracia en Venezuela. Entre otras noticias, miremos de dónde viene José Massimino Márquez el juez que detuvo a Freddy Guevara y persigue a los opositores del gobierno dictatorial de Nicolás. Este señor salió de la nada por el solo hecho de ser al fin a Nicolás, que le valió para el ascenso del magistrado del chavismo, el cual fue meteórico. Pasó de ser camarero a ser funcionario judicial, clave en poco tiempo y como raro. Sin tapujos y jugando, el juego de la represión, su última misión consistió en secuestrar al referente de la voluntad popular y encerrarlo en el centro de detención, el helicóptero. Al cargo del tribunal cuarto de la primera instancia en funciones de control, José Maximino Márquez García, de 46 años, con competencia en delitos asociados al terrorismo del circuito judicial penal de la circunscripción del área metropolitana de Caracas. No tiene una larga carrera judicial. Recordemos que él llegó a su cargo en 2019, antes de su meritorio ascenso, era el camarero principal de un restaurante de muy ricas adepas llamado Los Pilones en Caracas. El ahora juez, este jueves 15 de julio, ordenó detener al diputado Freddy Guevara, atropellando su inmunidad parlamentaria y estableció como centro de reclusión el helicoide, donde se mantiene incomunicado. Aparte de esto, Márquez García tiene otro récord, ha sido uno de los principales funcionarios de la justicia chavista responsable de la persecución en contra de dirigentes políticos opositores, miembros de la sociedad civil y militares disidentes. Este mismo magistrado, el pasado 9 de julio, ordenó que el periodista Roland Carreño permanezca privado de su libertad, admitiendo la acusación del Ministerio Público y desestimando los argumentos de la defensa. En enero de 2021, este mismo juez dispuso el traslado irregular de ese cronista desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana, donde se encontraba recluido en un centro desconocido por su defensa. El abogado Joe García responsabilizó a Márquez García por la integridad del comunicado. El año pasado, más exactamente, en enero de 2020, el juez ordenó mantener detenidos a dos indígenas, pemones, entre ellos Salvador Franco, acusado supuestamente de participar en la denominada Operación Aurora. Salvador Franco murió un año después, estando en prisión sin recibir atención médica del Estado. Este juez se cargo de las detenciones por la denominada Operación Gedeón. En octubre del 2020, un grupo de detenidos, por este caso, denunció en una carta pública la violación de su derecho al debido proceso y dijeron así lo siguiente. Se nos negó el derecho a la legítima defensa por parte del doctor José Massimino Márquez al ser en la defensa propia. Luego fuimos llevados ante el doctor José Márquez en el Sebin, donde nos presionó para que admitiéramos los hechos que nos imputaban. Pero luego de esto, el doctor José Maximino Márquez violó el artículo 14 del Código de Ética del juez y precalificó los hechos. Cuando en la audiencia preliminar pronunció el siguiente juicio de valor. Ustedes tienen que entender que intentaron matar al presidente. Así lo denunciaron. Decretó privativa en la libertad contra Alfredo Sama Peña Díaz, capitán del ejército quien labora en la rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Luego, en el julio de 2020, ordenó la detención del politólogo y director del portal Punto de Corte, Nickmer Evans, señalado por los cargos de promoción o incitación al odio. Desafortunadamente, Márquez García tiene en sus manos el proceso de llevar uno de los máximos referentes de voluntad popular, a quien el gobierno dictatorial de Nicolás señaló como instigador al terrorismo y sacó así de la mesa negociaciones para el Palacio de Miraflores, que lleva adelante con opositores. Freddy Guevara fue presentado esta madrugada ante un juez con competencia en materia de terrorismo. Luego, 58 horas de desaparición forzada, el político se encuentra en los tribunales desde hace varias horas. Es ahí donde la represión chavista pretende incriminarlo en delitos que jamás ha cometido para justificar la nueva oleada de persecución contra voluntad popular. Así lo dicen, pero tampoco nos consta que en este caso Freddy Guevara no ha hecho nada o que sea santo y que tampoco haya sido corrupto. Claramente que no estamos defendiendo los actos y la manera y el debido proceso que están llevando a cabo, pero tampoco podemos decir que pues Freddy Guevara no ha hecho absolutamente nada porque sería una farsa total. La audiencia de presentación que han hecho en plena madrugada pretenden incriminarlo en delitos que jamás ha cometido. Volvieron y lo recalcaron y lo subrayó la información que fue confirmada en una red social. Si sí lo dicen, así nos muestran muchos medios de comunicación, pero vuelvo y digo, hay que saber también tener buenas fuentes y buenas bases, no creer todo lo que nos dicen. El opositor Freddy Guevara fue presentado ante el juez Cuarto con competencia en materia de terrorismo, el juez Macimino Márquez, el mismo que hace un par de años era camarero, este mismo magistrado había estado frente del juicio por la llamada Operación quedeón y también intervino en casos de otros presos políticos claramente aquí no estamos um, haciendo a un lado o discriminando el hecho de que haya sido camarero porque claramente eso no tiene nada que ver, las personas pueden progresar, cambiar y llegar a un cargo porque realmente se no han ganado, pero no creo que este sea precisamente el caso así que amigos no se les olvide como siempre, ya hemos finalizado nuestras noticias suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que más personas nos puedan conocer y estar pendiente de nuestras noticias y por lo mismo compartir este canal hasta luego y fue como siempre un gusto, chao chao